Cuando hablamos de la casa, de la vivienda, el domicilio, ese lugar sagrado, ese hogar en donde se asienta nuestra familia, es a ese lugar, a esa morada donde nosotros llegamos a descansar, a dormir e incluso a pasar un buen momento con nuestros seres queridos. Ese hogar en muchas ocasiones también se encuentra regulado por nuestras legislaciones y nosotros los abogados también debemos conocer de ellas pues en el mundo de las sucesiones también ese hogar o esa vivienda que podemos llamar la vivienda principal tiene un valor protagónico en las declaraciones de impuestos hoy aquí en el TIC sucesoral vamos a hablar sobre la vivienda principal aquí los espero buen día mis amigos te habla Juan Carlos Ron y te doy la bienvenida a un nuevo tip sucesoral agradeciendo a todos nuestros amigos suscriptores el que se encuentran momento a momento siguiendo nuestros contenidos y a ti que estás viendo estos videos en nuestro canal de Sociedad, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita de notificaciones para que estés pendiente semana a semana de los contenidos que en materia de sucesiones y herencias siempre tenemos por aquí el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que además es protagonista en muchas de las declaraciones de impuestos sobre sucesiones, como lo es la vivienda principal, el cual como dijimos al comienzo en nuestro intro, es aquel lugar que nosotros consideramos como sagrado, el hogar, el que sirve de asiento permanente para nuestro núcleo familiar y el cual, ese mismo inmueble que ha sido declarado de tal manera, va a... Transmitirse o debe transmitirse con esos fines a nuestros parientes, a nuestros sucesores La vivienda como tal o la protección a lo que es la vivienda, el derecho a la vivienda de todo ciudadano Está consagrado constitucionalmente en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela La cual reza lo siguiente Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos el estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción adquisición o ampliación de viviendas este artículo y algunos otros más iban a ser objeto en alguna futura reforma estamos hablando alrededor de los años 2007 2008 2009 y en el cual lamentablemente no pudo ser posible e iba a hacerse una especie de reforma y ampliación de este artículo que acabamos de citar en el cual iba a haber un régimen de protección alrededor de lo que se considera como la vivienda principal lamentablemente esa reforma no llegó, no tuvo cabida y por lo tanto este artículo 82 constitucional se mantiene redactado de la forma que lo acabamos de citar mis amigos, el certificado del registro de vivienda principal va a ser un documento en el cual se otorga a toda aquella persona natural residente en el país, propietaria del inmueble en el que habite efectivamente y que haya sido inscrita para esos fines en el registro que lleva a cabo la administración tributaria. Dicho registro de vivienda principal es un documento que permite y certifica a una persona natural como propietaria de dicho inmueble y esta situación se plantea como verídica cuando dicha persona habita en el inmueble y en el cual ha sido inscrito con anterioridad en dicho registro que como dijimos es llevado por control por el CENIAC. Hay que tomar en cuenta algo y es muy importante y es menester mencionarlo Y es el hecho que nosotros no podemos confundir ese registro de vivienda principal con lo que es la constitución de hogar La constitución de hogar es una figura jurídica atinente al patrimonio familiar y a la vivienda familiar propiamente dicha en la legislación, es decir, en nuestro Código Civil Venezolano está regulado por los artículos 632 y siguientes del Código Civil entonces, no es lo mismo hacer el registro de vivienda principal ante el ente administrativo tributario como es el CENIAT con respecto a lo que es un procedimiento judicial, una solicitud de constitución de hogar. La constitución de hogar está ubicada en el libro segundo de los bienes de la propiedad y sus modificaciones, en el título tercero de las limitaciones de la propiedad que regula nuestro código civil. Es un caso típico de patrimonio separado investido de los caracteres del derecho real inmobiliario. Y el cual la vivienda familiar Queda excluida de la responsabilidad patrimonial del deudor Tomando en consideración lo que es el principio Que la vivienda principal no es prenda común de los acreedores Esto a los fines de lo que es de carácter civil A los fines que esa vivienda declarada como patrimonio familiar Como patrimonio del hogar Esta no sea rematada ni embargada Ni además de ello afectada por deudas del de titular de la propiedad de esa vivienda es muy diferente como pueden ver a lo que es el registro de vivienda principal a los fines de control de la administración tributaria además de ello el registro de vivienda principal que lleva a cabo el CENIAT sirve como tal a los efectos que cuando vaya a hacerse la enajenación de dicho bien este permita que no se tenga que pagar tributos por ocasión de la compraventa de dicho inmueble un ahorro en, ese, en este sentido para los efectos de las negociaciones. Y que además de ello, como sabemos y lo hemos mencionado tantas veces, también sirve al efecto del de desgravamen que surte la vivienda principal, un beneficio para los contribuyentes herederos al momento de calcular su impuesto sobre sucesiones. Al hablar de la vivienda principal ahora como desgravamen dentro de la declaración de impuestos sobre sucesiones Esta se encuentra establecida en el artículo 10 de la ley de impuestos sobre sucesiones Y la cual hemos comentado que es un beneficio que está establecido a favor de los herederos contribuyentes El artículo 10 de esta norma que menciono dice lo siguiente y reza así no forman parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto y el monto de su correspondiente valor Se excluirá del cómputo de la base imponible en los siguientes bienes Primero La vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante Y se transmita con estos fines a los ascendientes, descendientes, cónyuge y padres e hijos por adopción Segundo las cantidades percibidas por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales de contrato de seguros Y las pagadas por instituciones de mutuo auxilio o montepío, Siempre que sean por ocasión de la muerte del causante Tercera Los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante No quedan excluidos O mejor dicho, no quedan incluidos en esta excepción las joyas y los objetos artísticos que constituyan colecciones valiosas ni los archivos de valor histórico a juicio del Ejecutivo Nacional y cuarto, aquellas que corresponden a entes públicos territoriales cuando concurren otros herederos o legatarios Obviamente nosotros nos vamos a enfocar en lo que menciona el numeral primero de este artículo 10 De la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos En este punto yo me hago la libertad de poder hacer una pequeña lectura Que establece el artículo 10 y el cual yo he comentado en mi obra de los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones y el cual como he mencionado en tantos otros micros del tip sucesoral recomiendo ampliamente para su consulta todo lo que es la ley de impuestos sobre sucesiones está comentada en esta obra y en el cual les dejo los contactos para poder preguntar el valor de inversión y de qué forma la puedes adquirir la puedes adquirir así en versión impresa o también en versión e-book. Puede ser en versión impresa disponible para la ciudad de Caracas o incluso para el interior del país bajo, env bajo envío de encomienda o también envío de forma personal esta versión impresa y si es por formato e directamente por correo electrónico mis amigos no pierda la oportunidad de poder tener esta útil obra de carácter práctico en tus manos los comentarios a la ley de impuestos sobre sucesiones también con ejercicios prácticos en materia de sucesiones y herencias resueltos debidamente detallados bueno mis amigos como les comentaba entonces este tipo de artículo, el artículo 10, el comentario que yo hago al respecto es el siguiente Aparte del comentario que pueda dar en esta obra, obviamente vamos a dar algo más dentro de este micro Y el cual viene siendo lo siguiente Primeramente tenemos que definir qué es desgravamen Y etimológicamente hablando, desgravamen significa que es una rebaja o deducción del impuesto Y esta es la última categoría de las exclusiones del activo Es la más usada dentro de las declaraciones de impuestos sobre sucesiones y consiste en excluir el valor de ciertos bienes declarados dentro de la planilla de impuestos que se realiza a través de forma electrónica a través de la página web del CENIAT va a excluirse entonces ese valor de ciertos bienes del cómputo definitivo del patrimonio neto hereditario para que estos no incidan en el monto del impuesto a pagar calculado y además se puede considerar como un beneficio dentro del cálculo a favor justamente del contribuyente heredero esto todo, sobre todo buscando aligerar la carga impositiva fiscal a la cual él se encuentra sometido por este tributo especial los bienes entonces a ser considerados como desgravámenes como hemos mencionado son cuatro pero el que nosotros nos vamos a enfocar en este micro es el de la vivienda principal que está Tipificado en el numeral primero de este artículo 10, y en el cual justamente hemos mencionado que es la más usada de todas. Entre los aspectos a tomar en cuenta sobre este desgraven de vivienda principal es que la dirección de la vivienda principal debe coincidir con el domicilio fiscal que se encuentra asignado al RIC sucesoral correspondiente. Es decir, que al momento de realizar nuestra declaración de impuestos, y que como siempre lo he mencionado, al momento de hacer el registro del RIP sucesoral, yo los invito a que puedan ustedes ver, si no lo han visto, el video del RIP sucesoral, cómo se tramita y cómo se registra un RIP sucesoral. Les invito a que lo vean en los videos de nuestro canal Sociedad. Cuando nosotros realizamos ese registro, obviamente uno de los apartados que nos piden es el domicilio fiscal de ese RIT sucesoral, que es el RIT de la asociación, es decir, de la persona que falleció y de la comunidad de herederos que va a participar dentro de esa herencia. Ese domicilio fiscal, si nosotros tenemos como herederos, tenemos un bien que ha sido o que ha servido como asiento principal al causante, como su domicilio habitual, y que obviamente se va a transmitir con esos fines a sus descendientes, o a sus parientes, o a sus herederos, entonces ese domicilio fiscal debe coincidir con lo que va a ser declarado, con el inmueble que va a ser declarado como vivienda principal. Esto más que todo en un sentido de consonancia. O un sentido lógico en el cual no pone, no podemos en la regla general es que no podemos dejar separado el lo que es el domicilio fiscal con el domicilio que se va a considerar como la vivienda principal y que va a gozar de este desgravamen según lo que establece este artículo 10 de la ley de impuestos sobre sucesiones además de ello obviamente es un requisito primordial para que pueda en este caso operar tal gravamen o desgravamen, mejor dicho, y que al ser contabilizado dentro del cómputo del impuesto, este no va a ser muy considerable al momento de pagar. Esa vivienda declarada como tal puede tener el valor que desee, el valor que pueda tener lo más alto, y vamos a hablar en dólares porque nuestra realidad económica actual puede tener un valor de 30 mil dólares. 50 mil dólares, 70 mil dólares, 150 mil dólares no importa el valor siempre y cuando ese bien o ese inmueble haya sido o servido como domicilio y vivienda principal a ese causante y se vaya a transmitir con esos fines a los herederos es suficiente para considerar el desgravamen y por ende ese valor que ya yo lo declaro en el apartado de bienes inmuebles si yo indico que es vivienda principal, el sistema inmediatamente lo va a considerar como desgravamen y su valor se excluye, no se contabiliza para el cómputo del impuesto sobre sucesiones. Un aspecto que hay que comprobar es el hecho de declarar este, este desgravamen, es que se requiere presentar una documentación o junto con la declaración una serie de documentos entre los cuales debemos mencionar y estos son los documentos que solicita el CENIAT para el momento de la presentación y poder comprobar el desgravamen que nosotros hemos hecho dentro de la declaración una cosa es que nosotros indiquemos el bien inmueble otra cosa muy diferente es que indiquemos que es una vivienda principal como, eh, como la situación del desgravamen y exclusión de activos pero cuando vayamos a hacer la presentación tenemos que nosotros presentar el documento que es justamente confirme esa declaración que nosotros estamos realizando dentro de nuestra planilla electrónica a través de la página web. Bien, ¿cuáles son estos documentos? Primero, el registro de vivienda principal, el que ya habíamos hablado hace un momento, que es el certificado que emite el SENIAT, realizado por el causante en vida ante las oficinas de la gerencia regional tributaria del SENIAT y de la jurisdicción donde se encuentra dicha vivienda principal. En caso que no se haya podido tramitar esto en vida, es decir, puede ocurrir esta circunstancia y muchas herencias cuando se presentan, a veces no tienen este certificado, entonces tenemos que buscar otros documentos alternativos que nos permitan poder declarar el desgravame. y entre ellos está la constancia de residencia, la cual está realizada por cualquiera de los herederos, digo cualquiera, y en la cual pasará a ocupar la vivienda y se presenta en el lugar del registro de vivienda principal. Es decir, este documento sustituiría al certificado de vivienda principal en caso de faltar este. Entonces, se presenta en lugar del registro o del certificado de registro de vivienda principal cuando el causante no haya realizado tal registro la constancia se obtiene actualmente a través, del me, a través o por medio de la página web del consejo nacional electoral en donde se puede llenar los datos del contribuyente heredero e imprimirlo del sistema web con la debida planilla y presentarlo junto con los recaudos exigidos ante la oficina de registro civil correspondiente correspondiente a la dirección de o el domicilio o la jurisdicción o la parroquia donde se encuentra ese inmueble declarado como vivienda principal para su certificación y sellado. Ejemplos muy interesantes a tomar en cuenta a nivel regional son por ejemplo que en el estado Lara no es suficiente solamente el registro de vivienda principal o la constancia de residencia, ellos solicitan en este caso un registro de asiento permanente, en algunas partes del país solicitan esto y es dicho documento lo otorga más que todo las oficinas de las alcaldías o entes municipales y en la cual es debe ser en el municipio donde se encuentre dicha vivienda principal como pueden ver entonces la vivienda principal no es solamente un aspecto a tomar en cuenta obviamente tiene que tomarse en consideración varias circunstancias en primer lugar que puede hacerse un registro y en el cual se emite un certificado a favor del dueño de la vivienda en el cual se está realizando tal registro que ese documento que tramitó esta persona en vida. En caso de su fallecimiento. Va a servir para declarar el desgravamen Segundo no se debe considerar. No se debe confundir. El registro de vivienda principal. Con la constitución de hogar. Que es un procedimiento judicial. Una solicitud. Para poder proteger esa vivienda principal. Como hogar familiar. Y que obviamente no caiga. Como prenda común de los acreedores. Y además de ello. Que este inmueble considerado bajo estas circunstancias pues no tendrá impacto en el, de, en el valor o en la determinación del impuesto sobre sucesiones que se vaya a causar y pagar por ocasión de la sucesión del difunto dueño de esa vivienda principal mis amigos agradezco bastante la atención prestada para este nuevo micro del TIXUDASORAL y les digo algo recuerden algo las sucesiones son únicas por sus características, jamás serán similares unas con otras, siempre tenganlo claro, esto lo he podido aprender a través de los años de experiencia forense que he podido tener como experto en sucesiones, jamás van a haber dos sucesiones idénticas o iguales, cada una siempre va a presentar un escenario distinto. Mis amigos, hasta aquí llega este tic sucesorral, les habló Juan Carlos Ron, regálenme un like, suscríbanse al canal, los espero en la próxima, que tengan todos un buen día.